Eh, lamentamos la, el fallecimiento de la hermana del merenguero, que uno siempre ha disfrutado, mala fe, por sí, el COVID-19, que es lamentable. Sí. Pero lo peor fue, según él contó, eh, que falleció, yo creo que eso fue, esa es la madre de él como falleció, la, que eso fue en abril. Esa foto que están presentando no fue en la hermana, fue su hermana que falleció, que eso fue cuando su madre también murió de covid y ahora, ahora eh, falleció su hermana. Y él contaba y había hecho una denuncia que donde mala él estaba fe. en el hospital, que estaba, no había eh, eh respiraderos. ¿sabes? No había respiraderos para, para, para la muchacha. Entonces, eso hizo que Pero se contara. Está gordo mala fe. Sí, sí, está gordo. Dice que, que este año ha sido un año muy triste para él. Para todo el mundo. Exacto. Y, y más él que perdió dos familiares. Entonces él dice que él buscó toda la, todo lo posible, a pesar que él hizo de la denuncia en las redes sociales, no le, eh, le, al menos la movieron a ella, pero no le llegaron a poner el, el aparato, ventilador. los ventiladores. Que es, es difícil, señores, porque una vez, alguien yo una vez dije aquí en este programa que el COVID iba a dar maduro cuando llegara a la, a la masa popular, donde ya estaba estaban los riquitos, que estaban de la, de la clase alta. Cuando llegaron en, en los barrios populares, ahí era que iba a dar duro. Y miren cómo, cómo perdió la vida eh, la hermana de Malafe. Seguro no, no, seguro no es muy, muy, muy vieja. Supongo yo que tengo un poquito joven. Malafe no es muy viejo, un hombre de se ve que cuarenta y pico de años, seguro. Pero es lamentable. Eh, nuestra condolencia para Ahí está un video donde él explica, vamos a escuchar. este año 2020 ha sido un, un año muy triste para mí porque tuve la pérdida de mi mamá en abril 3 del COVID 19. Si más ustedes nos recuerdan hace unos cuantos días puse el video de que mi hermana estaba en el mocoso cuello eh, muy enferma con el COVID 19 también eh, ayer en la noche eh, a nuestros familiares le dijeron que ella estaba en una condición estable la movieron de la habitación donde podía moverla la movieron por una habitación privada eh, después de que el video se hizo viral de que no había oxígeno en el mocoso cuello la subieron para una habitación privada para ponerle para entubarla nos dijeron que ayer estaba en una condición estable y esta mañana nos llaman y nos dan la noticia de que, de que murió que murió y, y que no, no, le pusieron la máquina de entubarla, no la entubaron. Eh, me siento lleno de rabia y de impotencia por esta situación. Le pido a Salud Pública que vaya y hagan una visita a los hospitales y vea qué es lo que está pasando con los pacientes que están llegando. Por irresponsabilidad de un sobrino mío estar en la calle trabajando con una persona que tenía la enfermedad, llevó la enfermedad a la casa. Y lamentablemente enfermó a mi hermana, enfermó a su esposo. Su esposo, gracias a Dios, sobrevivió. Él está, él, mi sobrino está interno, pero mi hermana corrió con la mala suerte de morir. Gracias a todos ustedes que han hecho bendiciones para, para que mi hermana se recuperara, pero perdió la batalla. A las autoridades, por favor, vayan al mocoso cuello y chequen qué está pasando con la máquina de oxígeno. Y si no hay la suficiente máquina de oxígeno, díganlo, cojan préstamos mundiales para que para que abatezcan. Como ustedes cojan un préstamo de 200 y 300 mil millones de dólares, cojan un préstamo también para abastecer los hospitales que lo necesitamos. Está muriendo mucha gente, señores, a la prensa que se traslade a los hospitales cuidadosamente y vean lo que está pasando. Y llévenle al pueblo la realidad de lo que está pasando. Da rabia. Me lleno. Bueno, nuestro flow, lamentamos la muerte. De lamentamos y nos unimos al dolor de, de ese merenguero tan popular. Va a ser siempre mala fe. Y, y es realidad lo que él dice. Aquí se coge préstamo para otra cosa. Y sí. aquí se coge un préstamo muy grande para catástrofe. Que... No se sabe dónde está el dinero y, y aquí debieran ya, como dice nuestro hermano Jorge, hace rato las compañías hacer miles y miles de ventiladores, porque se sabe que ese, ese es el último paso que le dan a, a una enfermedad de COVID-19, que es entubarlo con ventiladores artificiales. Entonces eso es lo que tienen que conseguir. Ya no puede morirse una persona más por falta de ventiladores y más en el mocoso puello ¿Te entiendes? Todos los hospitales deben tener sus ventiladores, porque eso es lo último que una persona necesita con el COVID-19 para estar estable, para recuperarse. Los ventiladores y salud pública debe tomar cartas sobre el asunto, Genomán. Bueno, lamentables. Eh, nuestras condolencias para mala fe. Eh, nada de difícil. Tenemos que seguir cuidando a nuestras familias. Eh, ser más responsables nosotros, como él dijo, fue un sobrino de él que salió de portar en la eh, que, que trabajaba en la calle y, y llevó el virus a su casa. Tenemos que también nosotros cuidar a nuestros familiares porque el sistema de salud dominicano es un poco difícil. Es un poco difícil. Entonces lo, lo mejor es evitar, evitar el contagio.